Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Tal vez tenga un poco de ruido en el micrófono porque bueno. Está el ventilador pero se puede.. Se puede sacar. Está Usar, está Adria, ¿qué tal todo? Tenemos eh, anuncios, ahora los vamos a tirar. ¿Qué tal? Esta noche de horrible y terrible calor que hay en Rosario. Probablemente algunos compartan la sensación de terrible, terrible calor. ¿Quedó la música Spooky? Puede ser. No, no está la, la Spooky. A menos que... A menos que sí. Posible que sea la de terror Bien. Ya lo estamos solucionando Segundín Estamos yendo a la música ¿Dónde estaba la música guardada? Y no sabe Pero No sabe <ríe> Ay Vamos a poner la otra música Ahí está, ¿se escucha bien? Es la, la no música de terror Uy, oh, gente, ¿qué tal? Uy, uh, se canceló aria Sakimar, hace frío, ¿allá dónde estás vos que hace frío? Eh, más arriba Mucho más abajo que Argentina Bueno, Bogotá, Colombia Uy bueno, espero que por lo menos sea un frío disfrutable Y saludos, che, gracias por pasar eh, Vamos a tirar los anuncios Del de día de hoy Y mm, eh, Charlar un poco de rol Si, sí, es la primera que están acá La idea de este stream es charlar De rol y responder Las preguntas que tengan, así que si tienen alguna pónganla en el chat La vamos a responder en el orden que nos aparezca a nosotros Con la mejor de las intenciones Por lo menos Vamos a subir un poquito la música, me dicen acá Ahí va, a ver qué onda ahí Mientras tanto Ya tienen disponible en nuestro canal de YouTube Las últimas partidas jugadas la semana pasada Honey Heist, que estuvo súper divertida Dungeons and Dragons, y hoy se estrena el último capítulo De Vampiro la Mascarada Que viene todo re picante, Vampiro la Mascarada Pero, eh, Espero que la gente que lo esté siguiendo le guste Porque está buenísimo eh, Además lo que están haciendo es Lordi planteó este in memoriam y cómo los chicos tomaron control de, de esa época, estuvo buenísima. De a poquito vamos sumando contenido a nuestro TikTok creado por Chris. Pueden encontrar el link a nuestras redes en el chat. Cuéntenos qué les parece y no se olviden de dejar sugerencias. La verdad, eh, nos está gustando cómo se está dando esto del TikTok. Esperamos que les guste. Eh, y posta si tienen algo para decir eh, sobre eso, díganoslo porque estamos como aprendiendo la red, así que. Eh, si andan buscando un material para jugar presencial, sus partidas de rol, algo lindo para la tienda... Bah, me parece que tiene una, una línea. Algo lindo para regalar su DM o props para un atacazo artístico. Les contamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJLaza, nuestro sponsor. Le dejamos el link en el chat, pueden escribirle para consultar por el catálogo disponible. De todo tienen... Hicimos el stream de manualidades que estuvo re divertido. Eh, y cada vez que nos manda algo siempre se intentamos como... Compartirlo porque está genial lo que hace Y con la cercanía del fin de año queremos contarles Que estamos preparando unas cositas para cerrar este 2022 Más cerca de la fecha se irán enterando Lo que andamos maquinando Lo cierto es que estamos muy cerca de esta fecha Porque queda un mes De este año Bueno De nuevo, si tiene preguntas De troll por ahí en el chat o de la taberna o algo así Estamos acá para responderlas Mientras tanto hay unas cositas que Que queríamos charlar Acá las tengo anotadas Pero eh, No duden en tirar las preguntas Vamos a responderlas eh, Cuando nos aparezcan Así que Este año Pasaron algunas cosas en la taberna Vamos a aprovechar Nos quedamos con ganas De este año de participar el evento de juego rol de la gente de rol en casa y del rosario jugar rol evento acá en rosario que también participaba el carnaval rolero eh, como que se fueron dando muchas cosas para que no podamos participar de ningún lado eh, justo las fechas en las que se dieron los eventos fueron por ejemplo lo del lo del festival del horror, lo de la Rosario juega rol y eso eh, sucedieron en un momento en el que yo me tenía que, que operar y eh, tenía que estar en recuperación sentado quieto todavía lo estoy por suerte ya estaba, digamos eh, mucho mucho mejor todo pero los primeros días era, era difícil era difícil moverme y, y más ir a un evento por ejemplo presencial a Rosario juega rol tipo estar sentado parado moviéndome Llevar cosas y traerlas, eh, no hubiera podido y no me hubiera hecho bien, así que lamentablemente no pudimos Esperamos el año que viene eh, poder hacerlo de alguna manera eh, lo mismo un festival de correo justo se dio, que yo no, esa semana que no pude hacer nada Y eh, bueno, la, por suerte tengo entendido que salió bien y eh, a la gente de Rol en Casa le encantó eh, les súper recomiendo ir a buscar Rol en Casa. Camilo tiene un montón de material genial. Y últimamente lo estoy viendo dirigiendo partidas. Un segundito. Ah. Pero lo que sí. Eh, justo ahora a fin de mes. De hecho, si no me equivoco. es Este fin de semana no el que sigue. Hay otro evento que se llama Rosario Se la Juega, al cual sí vamos a poder participar, porque eh, yo ya debía estar digamos dentro de todo, un 95% recuperado. Eh, y si tienen ganas o están por Rosario por acá, eh, yo. La taberna vamos a estar ahí. Eh, probablemente Luciana y Bache también van a estar conmigo. Eh, dirigiendo alguna mesa, haciendo unos sorteos. Y va a haber un montón de cosas más. Porque eh, por lo que nos dijeron, invitaron a un montón de gente de las comunidades de rol. El Culto, Sierpes eh, y un montón de de, de otros grupos eh, más dedicados a la parte lúdica eh, y juegos de mesa o de cartas por el estilo, así que va a estar bueno eh Este fin de semana largo la gente del Culto, el taller de rol, organiza otro y rolero a partir de mediodía en la ciudad de Rosario, estamos organizando para darnos una vueltita y compartir el culto son un grupo de roleros de acá de Rosario que se dedican a eh, enseñar a jugar. Y tuvimos unas tres o cuatro interacciones con ellos, la verdad que nos cayeron re bien, re buena gente, con una propuesta muy, muy linda. Y, y nada, cada vez que los encontramos en algún lado nos saludamos y está todo bien, y nos preguntamos cómo, cómo le va al otro. Eh, así que eh, nada, tenemos la, la suerte de que van a hacer ese picnic, así que vamos a intentar ir. Y eh, también los vamos a ver en el Rosario se la juega, así que genial. Uh, ¿Qué más? Bueno, estamos preparando unas cositas para diciembre. Eh, como por las dudas, por si no lo saben. En diciembre eh, vamos a cerrar el año temprano. Eh, como todos los años lo hacemos y vamos a estar de vacaciones en enero. Porque eh, las vacaciones son necesarias <risa> eh, Este año Como de costumbre la temporada Fue muy intenso No solo eh, En lo que es este, este hermoso hobby Que hacemos de jugar rol eh, Sino nada, la parte de crear contenido eh, Genera un cansancio La parte de, de ir, subir, bajar Traer, llevar, qué falta, que no falta También eh, cosas nuevas, hacer cosas nuevas, mantenerlo todo en lo anterior Así que nos, nos merecemos un descanso y va a ser más o menos mediado de diciembre hasta eh, febrero Pero eh, Posiblemente haya una taberna Responde en el cual eh, Vamos a tratar de juntar la mayor cantidad de miembros de la taberna posible Para hacer un stream y charlar Y charlar y charlar eh, de cualquier cosa eh, en el cual pueden participar, pueden ver, pueden hacer preguntas eh, Vamos a ver quién, quién puede, puede acercarse También seguramente digamos, eh, vamos a hacer algún tipo de cena grande entre todos Con algún, alguna comida además de D&D Que ya estuve viendo que se puede hacer Y hay una que me llamó la atención De hecho la receta es para mucha gente así que me deja más tranquilo hay eh, un sorteo Vamos a intentar hacer también por ahí eh, Pero bueno, no mucho más También eh, estamos viendo si hacer algún eh, Comentando las aventuras eh, Jardín, comentando y comentando Expedición Helada, que ya se hizo Pero como para ver el fin de año Ver qué se puede hacer después eh, Todavía no sabemos si, si la parte de las aventuras va a estar de todo, de todo, dentro de todo segura eh, ya vamos a ver vamos a ver qué cuántas ganas hay al respecto pero si Alberto no responde si va a estar ahí todo el equipo eh, o, o la mayor parte para charlar un poco y comer algo rico y todo eso <risa> eh Eli Eli qué eh, ah, me hiciste acordar. Eh, ayer tuve la suerte de participar de juez eh, en un concurso de interpretación en el canal. En, perdón, en el servidor. Eh, quiero, lo voy a leer bien, no lo quiero decir. Coralius, que es un servidor amigo de Discord. Eh, que también promueve mucho, mucho rol. Vi una comunidad muy unida con. Eh. Con muchas cosas en común, con muchos intereses compartidos y, y, y un montón de, de vivencias, porque el, el concurso estuvo buenísimo. La verdad, la gente llevó unas cosas súper divertidas um, al concurso, presentaron cosas riendas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me, me sorprendió fue que uno de los chicos en el concurso de interpretación hizo una historia sobre. Eh, cosas que pasaron en el, su, en el servidor de ellos, en Coralius. Y obviamente yo no entendí nada, y de hecho me entendí que era, de que era la historia cuando lo explicaron después los, los otros dos jueces. Eh, y, y yo en ese momento, claro, no entendía nada, no sabía que la historia digamos había un hilo conductor entre las cosas que pasaban. Pero cuando le dijeron me pareció súper tierno, y me pareció muy lindo, y... Eh, Creo que... Eh, eh, fue como un cariño a, a todos en el servidor. Y la verdad, un espectáculo. Así que nada, estuvo re bueno el concurso de interpretación de ellos. Eh, lo disfruté. Creo que la primera vez que hago de, de juez es mucho más difícil de lo que uno hubiera imaginado. Eh, eh, y, y además la parte de, de ser juez difícil... No solo es asignar puntos de, de manera imparcial Sino que después vos tenés que dar una razón de... Darle feedback a la gente eh, ¿Qué te parece que podría haber sido mejor? ¿Qué cosas te gustaron? ¿Qué cosas no te gustaron? Y um, <ríe> Todo difícil Pero eh, muy lindo el curso Y muy agradecido de haber participado de ahí eh, Fue bastante privado en el servidor de ellos Muy tranquilo eh, fue realmente un re lindo eh, momento. Así, Eli, ahí está. Si sí, eh, tirar el link, lo, lo pasamos por acá. <risa> no, nada. No, fue un gusto, fue un gusto para mí participar. Bueno. Hay una Hay pocas preguntas hoy, así que vamos a responderlas. De papá manconer ¿Cómo hago para sacar más de 10 con 20? Eh, está este experimento que se puede hacer Que chequea el balance de los dados En el cual tenés que agarrar un, un contenedor Tipo un tupper un vaso Y ponerle mucha, mucha, mucha, mucha sal Y agua Tiene que haber tanta sal que el dado tiene que flotar Cuando vos tenés eso vos El dado lo hacés girar y debería girar y caer en cualquier número Si cae siempre más o menos en los mismos números El dado está desbalanceado Y no importa lo que pase Siempre va a sacar esos números Para los cuales está desbalanceado Me acuerdo que hicimos esto hace mucho eh, En una partida presencial que teníamos Antes de la taberna Y uno de los chicos Tenía los dados de contra desbalanceado creo, creo que era Agustín que jugaba el ladrón eh, Pero bueno eh, esa puede ser una, una razón de por, de, por, por la cual los dados anden mal Entre comillas eh, De que están desbalanceados Por otro lado eh, Vi mucha gente Sobre todo muchos jugadores En los cuales la suerte no los acompañaba Ni con dados virtuales eh, Es el ejemplo Max Cuando jugaba Noren con nosotros Que rara vez tenía tiradas así Sobresalientes eh, O por ejemplo Chris Cristeca de vez en cuando se le escapa Alguna tirada a algún crítico Pero después, pobre Son todas tiradas terribles eh, o, o de alguna manera no, El personaje no conecta eh, Pero bueno eh, Después tener a la otro lado Que yo, Luciana tiró cuatro críticos En la misma partida eh, eh, A ver No te deja poner el link Pásamelo por Discord a mí. Ahora lo pongo yo. Eh, si no. Hay, si ninguna de estas cosas funciona. Con los dados. Lo mejor que se puede hacer. Es aceptar. Ese, es que, que Esa es la maldición. Y bueno. Vivir con ello. Lo mejor que se puede. Eh, bachi. ¿Hasta qué fecha jugamos? Esta es una pregunta interesante. Porque. Eh, vamos a ver. Lo cierto es que queremos jugarlo más Creo que aplica también a Lordi esto Los dos queremos jugar la mayor cantidad de sesiones Posible en el año Pero también digamos queremos que se llegue A un momento de eh, eh, De cierre Acá me paso el link Ahí está Ahí debería ir Ahí está Eh, así que yo me imagino Que más o menos por lo menos de Deide eh, Hasta el primer jueves De diciembre seguro Sería el jueves 8 Y después de ahí Probablemente hagamos la pausa de, de fin de año de las vacaciones Y vamos a volver eh, En febrero Todavía no sabemos bien eh, las fechas de febrero Porque bueno, hay, hay como organizar todo el año que viene Y eh, eso está en proceso Pero tal vez cambien los días eh, En cuanto a Vampiro no estoy seguro Lordi probablemente juegue más o menos hasta por esa fecha eh, Porque ya digamos la, la, la segunda, la semana del 15 Va a ser probablemente la última de, de este año De... De canal, y, y ahí se, vamos a intentar hacer, digamos, eh, el, el cierre, imagino yo, eh, pero probablemente los otros streams se mantengan, eh, no sé, deme me responde esas cosas, el que no vamos a llegar a hacer eh, es el de creación de juego de rol, que este este fin de mes es el último que de este año que vamos a hacer el, el sistema de combate. Y eso es todo, creo que vamos a mantenerlo. Sí, podcast de Me Responde y todo eso se va a mantener. Después hay que ver las aventuras hasta donde lleguen. Buzarda. ¿Cómo manejas una partida poco colaborativa con la trama? Wow, esta es interesante. Suena que están más o menos jugando un sandbox. Como que al ser la trama secundaria. Los personajes pueden ir eligiendo qué hacer todo el tiempo. Eh, sin, digamos. Tener porque qué, entre comillas, estar atados a un hilo principal. Eh, una partida poco colaborativa con la trama. Porque lo interesante es como que la partida está diseñada. Para no colaborar con la trama. Suena re interesante eso. Eh. Yo iría por el lado del sandbox eh, Iría por personajes que... Elijan... Eh, sus objetivos y los cambien bastante eh, Uy, ¿qué pasó? Ah. Y los cambien bastante como para que... Mantenerte, mantener esta poca colaboración con la trama Como que haya una trama, puede haber una trama tipo... Hay una guerra entre los reinos más importantes que cada tanto se desarrolle O se muestre algún avance en, en alguna de las cosas que hacen los jugadores Pero no necesariamente tenga que ser lo principal Ahora, si los jugadores En algún momento miran hacia ese lugar Y dicen Eh... Sí, vamos a ayudar a El Rey Verde Ahí, bueno, ahí se te volve, ahí se te rompe Esta idea de, de poca colaboración con la trama Porque pa, la trama pasa a ser lo importante Pero yo jugaría Bien sandbox eh, una historia de fondo, algo sucediendo constantemente, que puede ser una guerra, puede ser un cataclismo, lo que sea. Pero después que los jugadores hagan lo que tengan ganas de hacer. Eh, espero que por ahí haya ido la pregunta. Si no, corregime o, o aclarame ahí. Eso un poquito de agüita. Si tienen preguntas, hagan. Bien. Sakimar ¿Qué me recomiendas para brindar e iniciar Como narradora? Como para hombre lobo, mejor interpretación Lo Empezar con el tema de, de Narrar Es eh, En general una Una forma de descubrir tu estilo Porque eh, ...por ahí vos decís... ...me sale mal la narración... ...o no me o, o me... ...o no me siento cómodo en combate... ...y lo cierto es que... ...no es necesario que... ...en esas cosas... ...mejores... ...no, no, no todos digamos... ...tenemos la posibilidad de tener un, un buen... Eh, ...un buen manejo de todas las cosas en general... ...son... El, el ...dirigir... ...requiere muchos puntos y la idea es que vos encuentres los diferentes desniveles en cada uno por ejemplo, si no te sale bien narrar cosas de manera super literaria y hermosa describiendo cosas Podés hacerlo mucho más simple y hacer en vez de narraciones hacer descripciones y que todo sea eh, sensorialmente bello o interesante, cosas por el estilo en vez de las acciones que suceden alrededor eh, por, por eso es re importante que la, la, el foco de empezar a narrar Sea encontrar tu estilo Para mí es súper importante, sobre todo al principio Saber las reglas del juego Te va a permitir eh, conocer los márgenes en los cuales te puedes mover Y además los márgenes los que te van a desafiar a vos Porque eh, no importa el juego que estés jugando Te van a decir, bueno, la regla de atacar es esta pero cuando vos estés sentado de este lado de la pantalla del DM, vas a tener un montón de oportunidades de modificar esa regla, de hacerla como vos quieras. Y la mejor manera de doblar o romper esa regla, y cualquiera de las otras, es conociéndola, sabiendo el juego. Por eso es necesario realmente leer el manual de reglas. Eh, te va a permitir romperlas mucho mejor, de manera más interesante o más divertida para el grupo, para vos, eh, o que te ayude con la trama. Una vez que tenés esa parte, ahí ya es ir descubriendo ¿Qué te gusta hacer a vos? Eh, ¿Te gusta...? Por ejemplo... En vez de narrar todo Todas las cosas que suceden, simplemente, digamos, actuarlas Cada NPC, digamos, lleva su acción Eso puede ser Mi recomendación es que... Eh, cuando vayas a crear la, tu pantalla del DM Pongas cosas que tenés que recordar hacer Por ejemplo... Eh, mencionar el clima mencionar eh, la humedad que hay el calor que hace eh, recordar algún enemigo puntual eh, yo tengo anotado tipo eh, describir de más lento narrar más lento tomaste un segundo cosas así tengo esas pequeñas anotaciones porque a veces por atolondrado, eh, no siento que mi forma de dirigir eh, llegue. Pero con esas pequeñas anotaciones así alrededor de mi. Desde el monitor te digo, ah, claro. Vamos de a poco. Yo sé qué hacer esto. Vamos, vamos a, a, a ir por este camino. Eh, y, y una vez que encontrás el estilo, una vez que digamos, estás en un punto cómodo. Que vos decís, esto ya no. Ya no requiere tanta preparación La partida de Es Más eh, Sé con qué herramientas cuento para, para jugar Puedo, Podría improvisar toda una partida eh, Y nadie lo va a notar O algo por el estilo Pero cuando llega ese momento es cuando Pasan otras cosas copadas también Cuando de repente preparas una partida Y se vuelve re interesante Lo que sucede después O... Sabes eh, Sabes cómo juegas vos, entonces podés empezar a, a hacer cosas diferentes. Dices, bueno, yo siempre hago que primero se encuentren, qué sé yo. Eh, una pista, dos pistas. Un villano que no es el villano y el villano real. Bueno, después vamos a cambiar todo eso y vamos a hacer. No hay pistas, se encuentran con el villano. El villano les dice, yo soy el malo de esto. Pero más malo del que yo es aquel. Así que decidan qué quieren hacer porque aquel se está yendo y yo estoy acá. Cosas por el estilo. Entonces una vez que conoces tu estilo Puedes empezar a romperlo también De la misma manera que rompes las reglas eh. Así que Si van a empezar a agarrar, háganlo Conozcan el juego que van a jugar Pásenla bien, disfruten No tengan miedo eh. Y sigan dirigiendo Sigan dirigiendo porque La segunda sesión es un poco más fácil eh. ¿Qué es esto? Y se va. se va.. se va haciendo un poco más fácil. Hay que hacerlo todas las sesiones, pero se va haciendo más fácil. ¿Para cuándo especial navideño de Anure? No tengo ni idea. Eh, no esperaba planear algo así. Pero puede ser? ¿Puede ser? Eh. Veo que ahí están discutiendo el año de nuevo Bach. Otra que va a requerir Que exprimas tus memorias de pez Manual del año de todos los que visto y ¿Cuál te gustó más y por qué? Oh. Si nos ven en YouTube Este año hicimos un montón Pero un montón de reviews de manuales Muchísimas eh. Eh, Cada uno de esos requirió Ir a leer el manual eh, Pero como Bachi bien dijo Yo tengo memoria de pez, no, no me acuerdo las cosas eh, No me acuerdo las cosas bien Y no me acuerdo las cosas durante eh, Me olvido las cosas rápido Entonces eh, Estoy viendo acá rápidamente Qué libros Hicimos. Y... Eh, hay un par que... Que sí me... Que sí me agarraron. Esto, esto nos damos cuenta cuando... Cuando grabamos al toque. El toque cuando está guión y, y me sale bien rápido o, o tiene un montón de chistes. Eh, nos damos cuenta cuando estamos ahí grabando. Eh, Sí, definitivamente, ahí lo dijo El del carnaval de, de Witchlight me, parece me pareció hermoso el manual Re linda lectura Súper divertido eh, Lleno de ejemplos y cosas para hacer De hecho, durante el man adentro del manual mismo Mientras vos vas leyéndolo para hacer la aventura y prepararte Hay juegos que podés hacer Vos solo con el libro eh, Que no están realmente relacionados con la aventura eh, Que te los propone el mismo libro Espectacular ese semana A mí me encantó eh, Strixhaven Que a mí me encantó Creo que a la chica como le pareció medio ridículo Esto de tener que trabajar o ir a la escuela Mientras estás jugando rol Que son que generalmente son cosas que haces fuera de la mesa de rol eh, eh, Pero a mí me pareció re tierno tipo Jugar a universidad de, de magia de verdad Ir a trabajar a un café mientras te esperas la aventura O estudiar para el final de examen eh, Ese me pareció re tierno eh, ¿Qué más tenemos? Eh, Van Richard me pareció un, un excelente manual Muy muy bueno Con, con un montón de, de, de material para hacer cosas de terror y, y las imágenes están buenísimas Además tiene el viejo de la bolsa Que eh, es un excelente excelente concepto para agregar eh, Porque el viejo de la bolsa es terrible eh... Bueno y después de los otros juegos eh, Over the edge Me encanta Simplemente me encanta Es el, el, la, el de la isla de violencia y droga Como dijo Luciana <risa> Overditch es un gran, gran juego Muy, muy simple Muy, muy rápido eh, Surrealista Y de ciencia ficción Que es un género muy, muy escaso En los juegos de rol Así que eh, Me encantó Y súper recomendable Súper recomendable Vayan al video Y, eh, y Chequenlo El juego ¿Y qué más? Ah, Acquisitions Incorporated. Eh, simplemente fue, fue re fácil de escribir. Fue re fácil de escribir, fue re fácil de leer. Lleno de chistes estúpidos, de, de corporativos. Eh, que nada, yo trabajo en una oficina. Y Lu también, y Bachi también. Entonces, como que había una. Eh, Hay una. Cosa muy, muy, de muy fácil acceso para nosotros En, en los chistes del libro eh, El de paranoia creo que fue este año Ese fue No sé si fue este año, pero estuvo re divertido Leerlo, eh, el video salió espectacular eh, Van a notar que Mientras más chistes hay en el video Porque más fácil me salió Me, me, me, me, me, me absorbió el libro Eso es y el, de los últimos que leí Que sí me acuerdo bien, Cyberpunk El manual de Cyberpunk me pareció El mejor manual eh, Presentado y estructurado Para eh, Para jugar de, de, de todos los que leí El, el mejor organizado es Cyberpunk sí da miedo porque es enorme manual Son 450 páginas Pero el pdf está todo linkeado Vos haces clic en un coso y te manda La regla esa específica eh, y está todo armado para que el juego sea re rápido Son 450 páginas llenas de información Si querés realmente jugar Cyberpunk Ese libro es todo lo que necesitas No necesitas nada más Y al estar tan bien organizado y tan bien presentado Me pareció eh, muy, de muy fácil acceso para, para jugar De nuevo, son 450 páginas Es un montón eh, Pero, la verdad, gran gran manual y creo que esos son todos los que me acuerdo ahora, digamos. Eh, voy a escrolear un poco más abajo. No, si sí, ya todos los demás son más viejos. Bueno. Está, esos, esos son los que me acuerdo ahora Era Esa la pregunta, ¿no? Eh... Sí, cuál de los que me más gustó y por qué esos, esos, esos son los que más me gustaron, seguro Seguro, seguro Buzarda Añado mi pregunta anterior Son jugadores nuevos y estamos jugando ratas en las paredes Los jugadores están escapando del misterio principal Y se fueron por algo Que lo puse a modo de broma ¿Cambio la trama o le sigo tirando señas Para volver a la trama original? Si son jugadores novatos... Eh, trata de... Ayudarlos a volver a la trama principal... Porque... Cuando estás jugando con, con gente que recién empieza... También es un poco... El trabajo de la persona que dirige... Enseñar el juego... Y enseñar a jugar rol... ¿no? Así que... Como... No los fuerces... Pero sí anda guiándolos... Hacia la trama principal... Como para que ellos... Se den cuenta... Porque tiene, hay que aprender a investigar... Hay que aprender a, a hacer relaciones... Entre... Entre pistas... ¿sabes? Todas esas cosas toman tiempo y, y no siempre eh, te vas a encontrar con gente que lo haga automáticamente para nada eh, y una vez que lo que le encuentran el ritmo al, al juego sobre todo si es investigación eh, que que ellos mismos se van a ellos mismos se van a, a, a dar cuenta después de cuando algo puede ser una pista cuando no pero al principio hay que guiar un poco eh, el, el, el camino, ¿no? de nuevo, no les, corres, no les cierres la pared, pero sí mostrarles digamos, que hay, otras, hay Hay unas opciones re importantes en, en el lugar original. Eh, por otro lado, no, los jugadores no hicieron nada que esté para nada más. Digamos. Entonces, los jugadores haciendo algo que el, que el DM no planeó es lo más común de los juegos de rol. Pero sí puedes... Mostrarles eh, cuál es el camino estrella principal. Por lo menos la primera vez. Ya después. Eh, una vez que, que se presentaron las pistas, la información y lo demás. Y bueno, ahí ya empiezan las consecuencias. La parte divertida de jugar ¿no? rol. <risas> Busarda. ¿Cuál es el juego de rol más difícil para elegir? No por su temas sino por su ambientación. Uf. En mi caso, los juegos de rol difíciles de dirigir por ambientación tienden a ser juegos dedicados a algún eh, ambiente específico. Por ejemplo, hay juegos... Si bien digamos podés jugar cualquier historia en cualquier juego, nadie te va a detener. Eh, y la persona que te diga que no se puede, eh, probablemente no encontró esa, esa beta en los juegos de rol. Pero sí, hay muchos juegos Que te permiten eh, Jugar de alguna manera específica Para que pase algo Por ejemplo, es el ejemplo de eh, Vampiro, que el juego es un juego de horror personal Vos sos una bestia, vos sos un monstruo eh, y, y haces cosas terribles Y no solo vos Toda la comunidad vampírica Es de alguna manera Extremadamente terrible Y eh, se dice que Vampiro se va a pasar la mano Entonces eh, es muy común que esa sea la idea del juego eh, de, de pasarla mal Pero hay otros juegos por ahí un poco más intensos en ese sentido eh, Por ejemplo, el que me recuerdo ahora que es 10 velas eh, Ten Candles Que se van jugando escenas Y eh, tiende a ser muy depresivo el juego Que te plantea el mal, mal. Tiende a ser muy, muy, muy bajón y, eh, imagino que se pueden hacer chistes Imagino que se pueden hacer como muchas cosas por ahí Pero el juego no, no te, te dice esto de ir a pasarla así man. Y son esos tipos de juegos los que a mí me, me, me complican más dirigir eh, Porque tenés que tener también una mesa que esté lista para jugar algo así Que tenga ganas de jugar algo así y no sé si yo tengo un grupo de gente así Para jugar a ese estilo Porque yo tampoco tengo muchas ganas de hacerlo eh, Ya jugando de, de Un juego tan con, con cosas tan extrañas Y ridículas y divertidas que se pueden hacer Es tan brillante el juego, tan de coloritos eh, Hay momentos realmente Terribles en, en las aventuras eh, Y lo sé Porque yo hago un montón de esos pero así como están esos, están todos los otros momentos re ridículos. Eh, hace poco tuvieron una. Un, en una parte de la aventura. Eh, se emborracharon todos. y la pasaron re bien, y tuvieron una noche en un, en un club de básquet. Eh, fueron, robaron una, una taberna. todo ebrios, ¿no? Y, y. fue muy, muy gracioso, muy tierno, muy o muy íntimo, muy divertido todo eso. Eh. Y después tuvieron otro momento donde murió un compañero de su arco. Y fue re triste. Y tuvieron que hacerle luto. Eh. Pero como que David te permite un poco más un abanico más grande. De... De... de emociones si quiera. Esos juegos tipo Ten Candles como que lo reducen un poco más. Y es difícil si no tenés eso. Eh, sobre todo si... Si querés disfrutar esa parte Hay otros juegos que van de una manera similar Es eh, Mork Borg Que es un juego eh, Dentro de todo nuevo Que es Un juego del estilo de es death metal digamos. Hay sangre Hay esqueletos Hay iglesia Está rarísimo el juego eh, Pero también te, te, te pide este ambiente cargadísimo de cosas eh, esos tienden a ser los juegos que más me complican dirigir a mí eh, y además los juegos que hay que hablar en la mesa de ¡che vamos a jugar esto si, sí, vamos a este viernes a la noche vamos a pasar la horrible eh, jugando ten candles de una es en todos bueno, bueno vaya espero que espero que esté bueno <coughs> ¿Cuál es tu clase favorita hoy? hoy? Hoy, mi clase favorita Estas cosas cambian muy rápido Creo que por algo leí en el chat En, en mi caso Creo que mi, mi clase favorita hoy es el artífice eh, Porque volví a releer el, el de la armadura Y me pareció re cool eh, El armadurero le digo yo no, no creo que esa sea la traducción Ni a palo es la traducción Pero a mí me gusta como suena el armadurero eh, Pero creo que es el artificio. Ese, el de la armadura Adria, voy a hacer una pregunta y no robada ¿Hay algún sistema que tenés ganas de leer? Sí Eh... Estuve viendo unos sistemas que están saliendo en Kickstarter, sobre todo Hay un sistema de cabo Beepo Que... Te, no, te dejan leer las, las, las reglas de Kickstarter, Todavía no las leí, están ahí descargadas eh, Ese tengo ganas de leerlo eh, Bueno, estoy esperando ya mismo Hombre Lobo Porque lo quiero jugar, lo quiero leer, quiero ver qué onda eh, Todo lo que se viene nuevo de Hombre Lobo eh, ¿Qué más? Me gustaría leer algo, uno de estos juegos al estilo Burning Wheel o Burning Empires, como para eh, distenderme un poco de los, los sistemas tradicionales que vengo leyendo, de uno un independiente bien, bien pesado. Eh, Como es uno de esos Después eh, pues no sabría Tal vez algo con naves Tal vez algo con naves No estoy del todo seguro Lu ¿Cuál es el mejor musical y por Hamilton? El mejor musical... Es Tenejus D y la Púa del Destino y ese no es Hamilton. No sé. eh, pero bueno, tampoco vi Hamilton, así que no puedo comparar. Tenéis D está muy arriba para mí. Eh, tendría que ver Hamilton. Luciana nos dijo que... Es un musical, de hecho sí es, es, es, es un musical. Está lleno de canciones. Le cantan los personajes. <risa> Hoy vi a alguien decir que era un musical Y eso fue todo lo que estoy usando Para defender que era un musical No, no, no, no, no sé cuáles son las reglas de los musicales eh, Pero decía No, no, sí, tenéis yo un sí, musical Ah, bueno, listo Mirá eh, Eso es todo Va a libre. Eh, chu, chu, chu. No sé cuáles son las reglas de las musicales. Ni idea de cuáles son. Bueno, a ver qué más, qué más, qué más. Parece ser todas las preguntas por ahora. Sigan haciéndole a ver si tiene ahí. Eh, mientras charlemos un poco. Ahí eh, usar hizo una, me parece. ¿Dónde está? Top del mundo de las tinieblas. <risas> Yo siento que el mundo de las tinelas es un. Eh, es un excelente setting. Es un excelente, excelente setting. Eh, que requiere mucho más cariño del que tiene. Mucho más cariño del que tiene. Eh, de los jugadores principalmente, como que yo quiero que haya más gente jugando el mundo de las tinelas. Eh, pero bueno, por otro lado, digamos, solo está vampiro de, de las últimas versiones de, de las reglas. Por eso estoy esperando un lobo a ver qué tal sale Vampiro me parece excelente eh, Pero hay otros también Está Changeling o Ada, También me conoce como Ada, Que eh, Es muy extraño ese juego Muy muy extraño Y me parece que si sale ese juego Va a tardar un montón en salir Está Mago también Otro de los habitantes del mundo de Tinelas Que es excelente ese juego De ese sí tengo el manual eh, Me lo regaló un amigo eh, yo creo que lo, lo, lo que es más arriba Está de modos las Es vampiro eh, Es buenísimo Vampiro, es buenísimo Y por eso también tiene un gran número de gente que lo juega eh, Que no está para nada mal Aporta un montón Y, y siempre ayuda a tener una, una buena cantidad De jugadores eh, Hombre Lobo siempre es un poco más reducido Pero bueno, hay otro juego, está Cazador es tipo salir a cazar vampiros y esas cosas Que también tiene su, su parte interesante eh... Pero yo creo que sí Vampiro, para mí es vampiro, hombre lobo y mago De mundo de las tinieblas Y seguro me estoy olvidando otra Te, Seguro me estoy olvidando eh, Raid, que vendrá a ser fantasmas eh, Si hay momias en un momento, en el pasado, sacaron manuales sin parar eh, No todos fueron un éxito <risa> eh... Pero bueno, bien, bien Sigan con Puntas Nochi, Voy a hacer un estilo vaquero Si fueras una comida navideña, ¿cuál serías y por qué? No vale decir helado Malísimo, yo sería algo frío y dulce Como corresponde eh, Pero si no se puede Porque al parecer el helado no se puede eh, ensalada rusa Frío y saladito Yo soy más de, de no morirme de calor En las fiestas navideñas Que suele ser lo que Pasa en esta parte del mundo <risa> eh, Así que si ustedes tienen una comida ¿Cuál sería también? Digamos? Eh, sobre todo de la gente de la taberna ¿No? Ensalada de fruta No, no ensalada de fruta No, <risa> no me gusta bueno, no es que no me gusta, pero no soy el mayor fan. Este es uno, este es uno de los últimos de Me Responde del año, ahora que lo estoy pensando. Va a haber otro más. Y, y listo. De hecho, me gustaría tener una pregunta a mí también, si les parece esta vez. ¿Qué fue eh, de este año de las cosas que más le gustaron de la taberna? ¿Qué, ¿Qué video, qué stream, qué post de Instagram, qué, qué cosas le, les pareció más interesante? ¿Qué cosas les gustó más? Eh, como para saber nosotros también, y después charlar un poco sobre eso si quieren, a ver cómo se dio la, la construcción de eso. Eh. Yo creo que, de, la, de todo lo que hicimos en el año, eh, uno, uno de mis momentos favoritos fue cuando bueno, fue la crack, eh, la crack fue buenísimo, la crack fue eh, un placer, la pasamos re lindo entre todos, estuvimos juntos todos los días, todos los días, todo el día, eh... Me acuerdo que no importa quién Se levantaba temprano Estando en la casa de cualquiera Ir a charlar, charlar, charlar sin parar Hasta que nos íbamos a dormir eh, Volvíamos rotos de la crack Estábamos tirados todos así Hablando, hablando, hablando Hasta que no se podía más Y después nos íbamos a dormir Muy, muy, muy lindo momento Muy lindo todo eh, En la crack misma Che, vos esto, subí, bajá Che, ya fui, yo sí, quiero dar vueltas Pim, pum, pam, pam Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. El, el aniversario estuvo espectacular. El aniversario fue increíble. La gente la pasó re bien. Eh, un montón de sorteos lindos. Un montón de, de momentos copados. Un montón de mesas. Estuvo buenísimo. Eh, eh. Así que bueno, mientras nos cuentan que... ¿Qué cosas les le gustó más ahí del año este de la taberna? Voy a leer <risa> las preguntas de Lu. Eh, ¿Cuál fue la mejor sabiduría? ¿Y por qué fueron los resúmenes de las películas? <risa> eh, los resúmenes de las películas estuvieron recopados. Re eh, además nosotros vimos digamos todo como es la, la producción de los videos. Y muy bien. Eh, Salieron, salieron re lindos a la gente les re gustó eh, muchos comentarios copados pero no tanto, eso no es culpa nuestra eh, pero siento además que le dio un color nuevo a la tabama que no tenía y me parece fantástico eso eh, <risa> confirmó algo que ya sabíamos todos que bueno, no hay grandes películas de, de, de fuera de gamers eh, pero bueno eh, Es lo que tenemos gente Es lo que tenemos Hasta el año que viene Que sale nueva película Esperemos que sea mejor eh, ¿Qué otra saga de videos hicimos este año que me gustaron? Hicimos mucho de las cosas que ya conocemos eh, De los manuales eh. Sí, la hora está muy muy abajo. ¿no? Eh. Los Happy Hour de One Shots me encantaron. Fueron eh, algo nuevo que pasó en el canal y que después encima se retomó porque Adria terminó su, su partida y se continuó eso. Y re lindo, re lindo ver el, el Refrescante ver otros sistemas Otras caras en cámara eh, como, como además Fausto Nutria y, y, y Sabri fue, se, su, se pusieron la camiseta Y se pusieron a jugar cosas Loquísimas y extrañas Tanto como su partida como todos los otros one shots eh, Es sumamente divertido y excelente Y muy contento de que hayan participado fueron un montón Y creo que quedan todavía un par para jugar eh, hermoso, hermoso, hermoso Streams que hubo eh. Y creo que la otra copada Que, que también así diferente eh, El Notice y Dragones El Notice y Dragones de Puel eh, Estuvo Fue un... un Creo que hay un, un, un momento muy copado en el canal Porque... Se generó, eh, junto con Puel y con Fede Este canal de colaboración constante entre tres proyectos Que, que nada, que no existía, por lo menos en, en la taberna Y ahora está, y hay una charla constante con ellos Hay un intercambio constante tenemos, tenemos como muchas cosas copadas para compartir y eh, estoy muy contento de cómo se dio. Además, lo que nos enteramos, yo, yo no leo ninguna de las noticias. Eh, Puel las trae todas y Fe también las conoce, así que... <ríe> muy lindo, el... El notice de dragones. Bueno, y creo que como para por último Una de las cosas que más me sorprendió a mí también Fue el de creando un juego de rol eh, No pensé que íbamos a llegar tan lejos Es el stream que más miedo me da hacer eh, Porque No sé hacer juegos de rol Estamos acá poniéndole la mejor Y de alguna manera el sistema está como tomando forma Parece algo raro y nuevo, interesante eh, y la gente se copa y colabora y se queda charlando y opina, eh, me hace pensar. Y nada, ya estoy re sorprendido que llegamos ahora, este mes, a hacer el tema de combate. Eso está... Me, me rompe la cabeza. Eh, así que sí, esas son las cosas como que más... Eh, mes, me resaltaron de, de la taberna este año, fuera de lo convencional que hacemos. Los videos, las aventuras, todo eso está buenísimo también, pero siempre hay que siempre queremos digamos, poner un, un desafío nuevo o algo, algo diferente. Eh. Así que sí. Eh, ¿Cuándo hay directo de Bachi y Lu? Como vi en el chat, ya hicieron uno hace, hace poco, un, par, un mes o tal vez más eh, Esto es algo que... Pues yo no tengo ningún problema de que suceda eh, De hecho tengo que hacer nada para que... desde eh, este lado, así que estoy re a favor de que suceda eh, Además cuando lo hicieron tenían los sombreros Estaba bastante divertido esa parte eh, Y la gente le charlaba y le charlaba Y ellas estaban con túnica que no hacía tanto calor Eh... eh Así que sí, yo estoy re a favor de que haya más videos de. más stream de Bach y Lu ahí trabajando, pasándola bien. Eh, yo puedo hacer reproducción de esos videos sin drama. ¿Qué es esto? ¿A la que me ah, okay. Ahí va. Porque no tengo que hacer nada, tal cual. Ahora. ahora la taberna responda. La taberna responde en fin de año van a estar ellas dos. <ríe> claro, ellos pueden hacerlo. Yo estoy totalmente a favor de eso. Pueden, <ríe> sin drama hacerlo. Eh, claro, claro. Eh, a ver, ¿qué otras cosas estuvieron buenas este año? Bueno, Anure, en nuestra aventura Homebrew, para cualquiera que lo siga estamos llegando al final de la, de la campaña. Y, y a mí me está haciendo como un, cosas raras porque me acuerdo planificar la aventura, las primeras cosas que les dije a, lo, a, lo, a los chicos antes de empezar, que creo que fue en la casa de Max, encima. Eh, Chest, quiero hacer algo así. Bueno, estaba de una. Y ahora, digamos, ver cómo se está completando toda esa idea original Y, y, y todo el camino que recorrimos hasta llegarlo eh, Hasta donde estamos eh, Estoy... estoy muy, muy sorprendido y muy contento de esto Me pone muy feliz ya digamos, llegar al final de cualquier campaña y, y concretarlo, no importa cómo se termine eh, es un logro en sí mismo, para cualquier mesa de rol eh, y nada, dos años casi jugando esto que, que es una locura eh, muy contento y muy orgulloso también de los personajes, cómo se dieron cada uno individualmente es, es algo súper copado, que tiene cosas genial eh, cosas geniales ahí Para aportar o, o escondidas en su historia o, o vos ves Cuando se hacen referencias A cosas que pasaron hace mucho tiempo O se encuentran con alguien que no ven hace un montón Y se lo acuerdan O no se lo acuerdan O hay algo que los hace acordarse eh, Nada eh, Muy bien Ya hubo Muchos NPCs que quedaron en el camino que, que no los voy a poder jugar Y ya los extraño un poco eh, Freely que no se fue hace tanto Y está bien El NPC ya está en, haciendo sus cosas como siempre eh, Es un NPC que me encantaba a mí, me encantaba Freely Era muy muy graciosa eh, Siempre <ríe> Siempre buscando la manera De De estar por encima de los demás eh, y lográndolo todas y cada una de las veces, rara vez ella digamos cayó eh, cayó víctima de, de, de, de alguna artimaña eh, una genia Felipe Bueno sonrisa que, que bueno esa fue una historia más triste Shuruel eh, fue el NPC Que más rápido se fue del barco eh, NPC favorito de Nuria en el jardín Ok, vamos a empezar con el jardín que es más fácil Para mí eh, Ordóñez Es eh, eh, Un Excelente NPC que tiene el eh, Vos sabés que como, como es, como Gull, como es, es buenísimo, es buenísimo. Eh, el trato que tiene hacia los personajes es una persona que está en constante estrés porque su jefe le manda a decir a sus súbditos que hagan algo en particular, pero los súbditos de su jefe son extremadamente poderosos en comparación con Nordóñez y Ordeon, para Ordóñez le está hablando A un grupo de dioses todo el tiempo diciéndole que el otro dios más malo lo, lo está mandando a hacer algo Entonces pobrecito eh, Pobre Ordóñez siempre Tiene que estar ahí Pasándola peor que los demás eh, Y creo que es un gran Gran personaje Lo eligió muy muy bien Me encantó lo de la, lo de la Inmobiliaria además eh, como para tapar todo. Y de, y de Anurem hay algunos que les tengo mucho cariño. Mucho, mucho cariño. Eugario siento que se ganó un lugar en, en el corazón de mucha gente. Eh, eh, sí. Sí, Eugario se, es uno de los más... Es, es visceral eh, mi, mi cuestión con bueno, Ocario. Eh, va por ahí. Eh, ¿Qué otro? Bueno, Sonrisa siempre fue muy divertido. Manrel, eh, sobre todo el último tiempo de Manrel, esta parte en que está jugando al básquet y tipo, encontró su pasión en el mundo y no es ser un capitán de barco. Me parece buenísimo. Eh, el viaje de Dur. En el que está ahora Que completó su transición Fue increíble y, y, y Edur tiene esto de que Puedo jugar siendo un chico De 16 años Estúpido Torpe eh, Indestructible eh, Totalmente destructible además eh, Que no hay no, no tengo otra, otra Forma de, de jugarlo así eh, ¿Qué más? Bueno, ahora está Oswaldo con el grupo. Es que me, me, me, me encantan los outlinks. Me encantan. los Por eso hubo un montón. Por eso hubo todo lo que pude. Eh, pero Oswaldo se está... Eh, se está ganando lentamente su, su lugar ahí en, en, entre los NPCs que más cariño le tengo eh, porque él está él se crió de una manera muy muy específica y vivió toda su vida en ese lugar eh, con muchas reglas en general dando vuelta y ahora está descubriendo el mundo de verdad con el grupo que Nunca se dejó llevar por una regla cualquiera Incluso ellos mismos rompían sus propias reglas por las dudas eh, Y están teniendo que el mundo es un lugar más dif muy, muy, muy diferente a lo que estaba acostumbrado Era, era más raro eh, Y lo está aprendiendo muy rápido también <risa> eh, Y me encanta eso de eh. Después hay unos NPC que sí son más difíciles de jugar eh, Que son... Mucho más abstractos Y, y complejos eh, es, Siendo eh, Al diga el mejor ejemplo De todos Es un NPC extremadamente complejo Y cuando lo, cuando lo creé dije Esto va a ser re difícil Y no cambió nada en absoluto eh, Pero nada cambió en absoluto Es siempre difícil eh, Explicar digamos, Las intenciones de Albondi en general, porque es un conjunto de, de, de ranas, no es una sola. Eh, son seis eh, que se coordinan. Bueno, y es raro. Eh... Claro que no, sí, eso sí, definitivamente. No pensé que iban a adoptarla como mascota. Eh, pero bueno. Eh... Que, que, podría, que podría haber esperado igual también Siento que es más culpa mía no haberme dado cuenta Que, no nada, no lo, iban a, que lo iban a adoptar eh, Otro NPC difícil Es Medi Que se está volviendo un Un NPC más constante De, de grupo ahora También, ese es Ese es de una de las cosas más raras Que cree eh, En cuanto a A concepto de rol Y... Eh, nada, me, me está gustando Me desafían un montón Eso, Esos NPCs me desafían un montón Un montón, un montón eh, Traen algo, algo diferente Que no podía eh, Que no podía hacer de otra manera Así como extraño Expresar eh, Sentimientos, intenciones De algo ...tan ajeno a lo que se entiende como civilización común... ...está buenísimo. Y, eh, mejor. Bueno, Cazuela, que vendría a ser... ponerle si Albondi es el NPC de Caer... ...Media el NPC de Bain... ...Cazuela es el NPC de Shire. De Cazuela es mucho más fácil... ...porque Cazuela es un, una criatura... Eh, ...entre comillas, natural... simplemente un bebé, simplemente un dragón, un bebé que acaba de salir del cascarón, tiene qué? milenios de años por delante, digamos? simplemente eh, tiene que estar ahí, nadar, nadar, nadar, ser más grande que el resto de la cosa en el mar y listo. Eh, eh, y entonces es un poco más fácil, además los dragones tienen inteligencia, eh, la adquieren en un punto. Entonces, yo sé que eventualmente Cazuela va a ser mucho más consciente, eh, o por lo menos más fácil de acercarse a hablar que Walbond, o, o que Medi. Que, que, que tienen un, una conexión muy específica con cada uno de sus personajes. Eh. Sí, esos creo que son. Eh. Y Uash, como, como villano, me está me está gustando mucho mucho mucho siento que todavía sus intenciones no se revelaron de todo de todo y eso me gusta todavía más eh. <risa> no ni idea qué le va a pasar a la cazuela eh. Pero pero así bebé bebito como está lo están llevando a una guerra, así que <ríe> tal vez veamos todos los años de cazuela. <ríe> eh. <ríe> <risa> eh, <risa> ah, esto, esto me lo dijo Lulu el otro día eh, La tripulación del Nube va a encontrar de One Piece Man va a ser el futuro rey de los piratas Lulu eh, le encontró muchas conexiones de, de One Piece a Nurem Yo nunca vi One Piece, no sé nada de One Piece eh, Sé lo mínimo, sé que Luffy tiene a... Pelea y los brazos se les tiran Sé que está el tipo de las tres espadas Que habla con la espada en la boca Es un... Siempre a mí me... Y después hay uno que... Me explico el otro día, Lu Creo que hay uno que cocina Que va con las manos en los bolsillos eh, La chica creo que es la navegante Después hay un artillero Bueno Cuestión que hay otras... Hay, hay otras conexiones de, entre Nurene y One Piece Que yo no tengo ni idea Yo pensé que One Piece era solo el título del anime No, resulta que es un objeto Eh en ningún momento me imaginé lo de el rey de los piratas. No va a haber rey de los piratas de Nanuren, no creo. Eh, esto de que haya una monarquía de, de. piratas. Que no creo que sea algo respetado entre los piratas. Juan Pi por ahí tiene como otra. otro entendimiento, pero acá no creo. Eh, Oswaldo llegará a transformarse en el avatar del tiempo para guitarra de guerra. <risa> no creo. Oswaldo está. Está en un camino muy interesante. El otro día, Bachi, estábamos charlando y me gustó mucho. Eh, él es, eh, por lo que sabemos de la historia de él... Eh, él es el único maestro borracho que hay en el mundo. Y está decidido a enseñar su técnica. El tema es que no sabe enseñar. Y probablemente su técnica no esté del todo pulida. Así que tiene que, tiene que encontrar ese, buscar ese camino de voy a ser un sensei de alguna manera pero tengo que conocer qué es lo que voy a enseñar y, y, y está muy interesante el camino de Oswaldo es muy, muy personal muy muy centrado en lo que él quiere hacer así que ahora está digamos adquiriendo experiencia eh, tiene que mantenerse en la sombra borracha también eh, en la última sesión fue, fue agarró una botella y salió contra el enemigo Eh, ¿Qué otro NPC a ah, no, me está faltando? Y ahora quedaron cada vez menos, ahora digamos que están todos. Eh, ya los mencioné. Porque en su momento hubo otros que más o menos los acompañaron un tiempito. Eh, por ejemplo, el. Eh, Galix Galix está... Eh, me encantó toda la parte de Galix Estuvo buenísimo todo eso eh, Todo cómo investigaron, cómo fueron, cómo lo rescataron Galix estuvo un rato largo encima Con ustedes eh, Que se hicieron amigos buenas sueltamente Muy bien, eso estuvo buenísimo eh, también en esa, en esa parte habían conocido al hijo de Freely con el cual compartieron bastante tiempo también. Eh. me acaba de ir la inspiración. Pregunta para todos. ¿Qué clase de D y D quinta edición sería un gaucho? Me dieron ganas de hacer a Mancio el gaucho. Yo creo, yo creo que está yendo por el lado del explorador. No sabría qué subclase, pero va por ahí para mí. Como que... Eh, por esto de que el campo como terreno natural Está muy arraigado a lo que es el gaucho en general O por lo menos lo que yo entiendo como gaucho eh, Y hay también mucha conexión con la naturaleza, con los animales Creo que el explorador es el, el camino a seguir No sabría para dónde después de ahí <coughs> Mucho respeto también entre la parte natural Y la parte social Como que el gaucho se rige Por esas, esas reglas eh. Que creo que en el, Con el explorador van mejor Creo que el explorador va mejor, estoy casi seguro <tose> Bueno, si no hay más preguntas, creo que estamos en horario. Este, de nuevo, este es el anteúltimo de Me Responde. Después hay uno más de este año. Eh, siempre, siempre es lindo hacer esta parte, porque el de Me Responde es una de las cosas que más tiempo nos acompañó. Eh, que, que es compartida, porque. Las charlas que se dan son en base al chat, en base a todos los que comentan a ustedes o las preguntas que hacen. Y eso siempre estuvo re bueno, eso siempre estuvo re bueno. Tanto que hicimos otro de mer la taberna responde, anuncio responde o comentando lo que sea, fueron todas formas de que, de que encontramos de compartir con la comunidad. Y eh, es muy lindo realmente hacerlo. Así que voy a tirar unos anuncios de cierre. Si tiene más preguntas háganlas, eh. todo el tiempo, no pasa nada. Pero quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy, ¿no? que se comparan en el chat, incluso las preguntas relacionadas con la aventura, que eh, estoy seguro que intentaban descubrir algo de información. <ríe> estoy viendo a Bachi. Eh, mañana a las 19.30 estamos en la recta final de Niñosla de Nurem y la tripulación se acerca cada vez más a Gagjacob. Pero en el medio siempre surgen imprevistos. Parece que el Filbo que habla con el viento descubrió un plano muy particular. Busarda. el último DM responde del año será con todos los miembros de la taberna eh, Sí, vamos a hacer lo que, lo que le mencionamos La taberna responde y vamos a estar todos los, los miembros que podemos Charlando, comiendo, respondiendo preguntas en el chat Así que sí, lo vamos a anunciar cuando, cuando confirmemos todos El viernes a las 21.30 Las flores del pasado es tan peligrosa como en la actualidad Y nuestros vástagos de el puño de plata Están por descubrir ¿A qué se enfrentarán durante la próxima sesión? Aquello que petrifica vampiros, la conspiración aún presente y misterios sin resolver. Tremendo lo de Jardín, el inmemorial está quedando buenísimo. Además los disfraces, por favor. Las interpretaciones. El domingo, haciendo una pausa del maremoto de manuales revisados en el año, les dejamos un tallercito, una duda... Que ha surgido durante estos streams de DM me responde y esperamos que les sirva. Estuvo re lindo hacer... El, este, este video estuvo, estuvo re bueno, el taller a mí me re gustó. Así que espero que también les guste a ustedes. Bueno, sin más. Vamos a ir cerrando, vamos a dejarnos el outro. Pero quédense, vamos a hacer la red a alguien. Así siguen viendo gente jugando. Real.